¿Alguna vez has necesitado una respuesta a una pregunta, pero no sabías a quién preguntar? ¿Te has preguntado si hay una herramienta que pueda responder a cualquier pregunta que tengas, en cualquier momento y en cualquier lugar? Presentamos ChatGPT ChatGPT es un modelo de lenguaje natural de última generación creado por OpenAI. Puede entender y responder preguntas en más de 40 idiomas diferentes, lo que significa que no hay límites en lo que puedes preguntar. Las interacciones en esta herramienta se realizan a través de una plataforma de chat en línea, lo que lo hace accesible para cualquier persona con una conexión a Internet. Simplemente ingresa una solicitud y en cuestión de segundos, obtendrás una respuesta. Hay muchas formas en que esta herramienta puede ser útil en el contexto académico. Por ejemplo, ChatGPT puede ayudarte a generar listas de ideas de proyectos que puedes implementar en clase. También puede ser útil para aquellos que trabajan en un campo específico y necesitan respuestas rápidas a preguntas técnicas. Por ejemplo, los profesionales de la medicina pueden utilizar ChatGPT para encontrar información actualizada sobre una enfermedad o un tratamiento específico, solo no olvides validar la información antes de usarla. La forma en la que fue entrenado Chat puede dar pie a que las respuestas incluyan sesgos o imprecisiones. Además, ChatGPT también puede ser utilizado para mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros o bien para adecuar textos al público al que deben ser dirigidos. Como puedes ver, ChatGPT es una herramienta ágil con un potencial de aplicación en clase muy amplio. Así que no esperes más, anímate a explorarlo y descubre el potencial de uso que puede tener en tus clases.